ya se lo adelantaba que de un interesante festival de arte porque es un festival de arte en sentido general y vamos a estar teniendo detalles en estos primeros momentos de latidos precisamente para saber qué estará sucediendo en pocos días ya en el festival de disidente de poesía disidente y sudaca tenemos Hoy a uno de sus representantes, a uno de sus organizadores y también a alguien que forma parte indiscutible del colectivo Maricas. Un movimiento que sin lugar a dudas visibiliza muchísimos algunas comunidades que hoy no son del todo escuchadas en el país, pero por eso hoy está con nosotros Edgar Solís, quien nos viene a hablar del Festival de Poesía. ¿Cómo estás Edgar? Bienvenido a Latidos. Gracias Diane por el espacio, gracias a Latidos y gracias a esta casa televisiva por, por la apertura y por este espacio. Edgar, sería bueno comentarle primeramente a los televidentes qué es el Festival de Poesía Sudaca. Ya, el Festival de Poesía Sudaca Marica Machorra Trava Queer 2022 es un encuentro de poetas sudamericanas, latinoamericanas eh, que se reúnen eh, en esta segunda versión eh, para compartir literatura, para realizar recitales poéticos, eh, performances, intervenciones poéticas callejeras, ¿no? Eh, intervenciones poéticas en espacios eh, culturales nocturnos, es un encuentro básicamente, ¿no? pero también es de algún modo una suerte de, de retroalimentación, de intercambio de conocimiento literario, poético, eh, que tiene que ver con, con los usos de la palabra, específicamente la poesía, y cómo eso eh, se transversaliza con la disidencia sexual, ¿no? con las enunciaciones eh, maricas, machorras, trabas, queers, que, que de algún modo interpelan ¿no? eh, estas eh, cuestiones neocoloniales ¿no? eh, que de repente se instala lo gay, ¿no? lo gay por ejemplo. ¿no? Entonces ese es en resumidas cuentas el festival de poesía festival. sudaca. Ya decías que era la segunda versión de este encuentro, ¿cuáles fueron los antecedentes para llegar hoy a lo que será en pocos días ya el segundo encuentro de poesía sudaca y todo lo que le acompaña? El 2018 realizamos la primera versión de este festival. Eh, fue una versión totalmente autogestionada, como lo es también ahora. Eh, y fue una versión muy interesante porque nos acompañó la poeta argentina Trava Susi Shock, que hoy es una referente latinoamericana en la poesía y en la disidencia sexual fundamental. No, no solamente por lo que eh, el activismo ¿no? y el tema de derechos trans se refiere en Argentina, sino también por el espacio poético, ¿no? que de repente eh, viene a aperturar, a irrumpir, ¿no? también como escenario, la literatura, como escenario de la reproducción de las hegemonías heteropatriarcales. ¿no? Entonces nos acompañó Susi shock estuvo Héctor Hernández Montesinos de Chile, Francisco Vargas Guayquimilla, poeta marica, pero también mapuche, eh, también nos acompañaron de Perú Melissa Gessi, eh, Fidel Eduardo Chaparro Torres ¿no? y varias poetas bolivianas. Fue una versión un poco pequeñita, ¿no? pero fue muy generosa con, con todo lo que discurrió en ese festival. ¿no? Entonces, eh, ya posteriormente, por, por eh, los temas que todas conocemos, ¿no? pudimos realizar otra versión del festival y es esta versión ya que la tenemos en puertas para la siguiente semana. Decías que habían personajes tan interesantes como Susi, que llegaba desde Argentina, que sabemos que es una voz, sobre todo también para los derechos de las personas más allá de cualquier otro espacio, alguien que televisivamente se ha impuesto con una postura y pues todas las demás asistentes a la primera versión del festival. En esta ocasión, en esta segunda versión, ¿qué personajes están llegando? Porque sé que llegan como de seis países. Exactamente, en esta versión está Guatemala, de Guatemala viene Manuel Tzok es un poeta quiché, indígena, marica, eh, que circula en el panorama literario, pero eh, esta, esta versión del festival le aporta esta inscripción disidente, esta inscripción indígena también, por supuesto. De Perú llegan Rafael García Godós, eh, Maricón, Violeta Barrientos, lesbiana y Gia Lujuria, eh, poeta trans. ¿no? Entonces, son de algún modo poetas de diferentes edades y generaciones, de diferentes escrituras ¿no? que vienen de algún modo renovando, cuestionando, interpelando, pero también desestabilizando ese panorama heteropatriarcal que te decía en lo literario. Paraguay, está la poesía queer de Edu Barreto, nos acompaña también Chile, Gabriela Contreras, ella es una voz fundamental, Gabriela, porque no solamente es lesbiana y feminista, sino también de colonial. no Ella se, se enuncia desde el cuerpo gordo, desde la gorditud, ¿no? y desde ese lugar eh, recrea y crea también un ejercicio discursivo y político ¿no? eh, contra las tiranías estéticas, por ejemplo, en el cuerpo, en el cuerpo femenino. ¿no? Y también nos acompaña de manera virtual la poeta Agatha Brooks, que es de República Dominicana, es una poeta fundamental de la eh, diáspora afro para nosotras importante porque de algún modo eh, Agatha Brooks representa, o viene a representar todos los lugares de la opresión, ¿no? eh, mujer, afro, eh, seropositiva, trans. ¿no? Entonces, todos ese, eh, ese, um, eh, estos lugares de opresión los encarna en su trabajo poético. Ella con Agatha Brooks vamos a hacer una entrevista virtual los primeros días. Eh, porque no, ella no puede viajar por temas de documentación, ¿no? entonces ella participa de ese modo. Y toda una camada, vamos a decir camada entre comillas, nueva de poetas bolivianos y bolivianas, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz sobre todo, eh, que se enuncian como lesbianas, como maricas y como trans, que vienen a renovar este panorama. ¿no? Para nosotras es importante esa su inscripción y enunciación disidente, ¿no? que se enuncien como gays, como lesbianas y como trans. Edgar, también uno de, la, de los propósitos del festival es propiciar una reflexión pública, sobre todo con estos temas que ya enunciabas. ¿Por qué es necesaria hoy una reflexión pública en estos campos? Es necesaria esta reflexión pública porque a pesar del país que vivimos, un país eh, con ciertos eh, derechos ganados desde la población LGBTIQ, las ONGs y las organizaciones que apoyan, eh, vivimos en un país ¿no? Con, eh, y se vende de Bolivia ¿no? hacia, hacia afuera como un país progre, ¿no? eh, inclusivo, etc. Pero yo siento que todavía en el tema homosexual no hemos despenalizado la homosexual del imaginario social y cultural. Entonces ahí es importante cómo desde otros escenarios o desde otros espacios, en este caso la literatura y la poesía, podemos de algún modo abrir la discusión. Por supuesto que no vamos a solucionar el tema ahí. Pero necesitamos abrir esta discusión también desde las artes, también desde la literatura. Y por supuesto hacerlo en el espacio público. Tenemos contempladas eh, intervenciones poéticas callejeras y ahí también hay un cuestionamiento respecto a, a sacar eh, lo cultural del espacio cerrado y situarlo también en la calle. ¿no? Entonces eh, tenemos contempladas dos intervenciones callejeras en La Paz y en la Ciudad del Alto eh, porque el espacio público es otro escenario. ¿no? donde todo, todo puede suceder, así que estamos viendo precisamente cómo trasladar a las poetas y cómo hacer la intervención en estos espacios, porque yo siento que también ocupar el espacio público desde una cuerpa disidente, desde una subjetividad disidente, es ya un gesto político porque esa cuerpa, esa voz, esa enunciación interpela y desestabiliza ese espacio. ¿no? Entonces de ahí que nos interesa, por supuesto, junto con Maricas Bolivia, ocupar los espacios públicos como gesto político. Además de estos espacios públicos que ya se están proponiendo ocupar, hacer parte de la sociedad, además de toda la intervención artística que tendrán, ¿qué otros espacios tendrá el festival? Uh, tenemos espacios nocturnos y en los espacios nocturnos, claro, hay una agenda en escenarios culturales ¿no? eh, que tienen que ver con, con la movida cultural en Sopocachi, ¿no? en el centro de la ciudad, pero también en espacios de ambiente LGBTIQ, ¿no? discotecas, algunos bares de ligue, ¿no? eh, que están en el centro de la ciudad. Para nosotros es importante también ocupar esos espacios no como parte de, de una población o de una colectividad, sino también como una inscripción cultural, ¿no? eh, artística y poética que es posible, ¿no? que es posible en, en esta colectividad, en esta mancomunidad. Nosotras le llamamos el gremio Marifrunzi, ¿no? eh, que somos maricas, machos, y trabas. ¿no? Entonces, eh, para nosotros es importante también estos otros escenarios posibles eh, y también, por supuesto, el festival eh, se va traslada a Cochabamba. El 21 y 22 de octubre estamos en Cochabamba en el proyecto Martadero que nos está abriendo las puertas también. Un proyecto interesantísimo que sin lugar a dudas será también casa para el festival en Cochabamba. Edgar, como te presentaba, te presentaba como parte del Movimiento Maricas Bolivia. ¿Qué es el Movimiento Maricas Bolivia? Mira, el movimiento Maricas Bolivia es un grupo de mariquitas, maricones, maracos, eh, que de algún modo se apropian del insulto, habitan el lugar abyecto, a, habitan la injuria, resignifican esa palabra, resignifican ese lugar eh, como una suerte de gesto político y en esa medida generan una nominación identitaria que es cuestionadora, interpeladora, con las lógicas neocoloniales, que para nosotras representa lo gay, eh, cuestionadora interpeladora con las lógicas heteropatriarcales, que representa la masculinidad hegemónica en la heterosexualidad obligatoria, eh, y también que, que de algún modo viene a cuestionar estas lógicas coloniales, bien instaladas no solamente a nivel social y cultural, ¿no? sino también a nivel del ambiente LGBTIQ. Nosotras, desde el Movimiento Maricas Bolivia, nos enunciamos como indias, como cholas, eh, como periféricas, como obreras, como seropositivas, gordas, viejas, todo lo que no es lo gay, todo lo, el margen que no es lo gay. ¿no? Entonces nos interesa construir esta enunciación discursiva que la venimos haciendo hace 10 años desde los programas radiales Soy Marica y Qué, Nación Marica, en Radio Deseo, en Radio Líder y ahora desde una plataforma audiovisual en YouTube que se llama Movimiento Maricas Bolivia donde hacemos entrevistas, programas, debates en los espacios públicos. Nosotras grabamos nuestros programas en la calle, en el mercado, en la plaza, en la feria, en todos esos lugares insólitos para producir un programa audiovisual. Ese es el movimiento Maricas Bolivia. Venimos construyendo esta enunciación disidente hace 10 años y venimos trabajando, por supuesto, audiovisuales, radio, eh, literatura, este tipo de encuentros, siempre en, en transversalidad a nuestras identidades indias, indígenas y cholas. Edgar, se te una pregunta. ¿Crees que hoy está preparada la sociedad boliviana para tener un discurso y un, y un proceder más allá de, de, de las reglas heteronormativas que pueden existir? Yo creo que la sociedad no está preparada. Pero nosotras, desde nuestro lugar como maricas, ¿no? como el resto de la colectividad LGBTIQ, no siento que debamos esperar a que la sociedad esté preparada. ¿no? Nosotras somos parte de esta sociedad, vivimos en esta sociedad, trabajamos, etc., y, y siendo parte de, de esta sociedad, eh, necesitamos también manifestarnos, ¿no? eh, irrumpir en diferentes espacios o escenarios, en el espacio público igual, ¿no? Eh, pero no esperar a que la sociedad se, se prepare, ¿no? porque la sociedad nunca va a estar preparada. ¿no? Entonces, la idea es convivir en, en una suerte de respeto con, con la sociedad. Y precisamente esto es uno de los fines que también trae el Festival de Poesía, que está pronto a abrir sus puertas. Me gustaría entonces quisiera la invitación, Edgar, para los televidentes que nos acompañan a esta hora, pues no se pierdan los espacios que ocupará el festival, ya sea en plazas públicas o en los demás lugares donde va a estar sucediendo. Bueno, el Festival de Poesía Sudaca Marica Machorra Traba Queer 2022 es un festival gestado desde las entrañas de Movimiento Maricas Bolivia y la colectiva transcultural Almatroste, apoyada en la ciudad de La Paz por el Centro Cultural de España y en Cochabamba, Cochabamba por el proyecto Martadero. Eh, va a ser un encuentro de 20 poetas. Eh, ...compartiendo, eh, discurriendo, ¿no? eh, intercambiando trabajo poético, literario, eh, que tiene que ver con la disidencia sexual. Esta inscripción disidente es importante porque a nosotras nos permite atisbar otro horizonte... ...un horizonte posible en el que podamos de algún modo eh, eh, situarnos en nuestra disidencia... ...pero también como gesto político de cuestionamiento permanente al poder, a cualquier forma de poder. Muchísimas gracias Edgar, cuatro jornadas intensas que sabemos que el festival va a ocupar, te esperamos la próxima semana con alguna de las poetas, ya nos los adelantabas antes de comenzar la entrevista y por supuesto que vamos a estar agradecidísimas de poder tenerlas acá, de hablar desde el arte, de hablar desde otros espacios que muchas veces son incómodos para una parte de la sociedad pero que necesariamente debe cambiar ese pensamiento que hoy lamentablemente está vigente y que tenemos que convivir con él. Te agradezco estos minutos con latidos y por supuesto te esperamos y mucho éxito para el festival. Gracias Diane, gracias a latidos y bueno, gracias a esta casa televisiva.